Luego de las elecciones realizadas en el recinto San Francisco de Macorís de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, en las que resultó electo como director el maestro Miguel Medina, se ha creado una comisión que estará al frente de la transición de las nuevas autoridades. Juan Sierra explica el objetivo de la comisión. Las autoridades salientes tienen que preparar todo un informe acerca de los proyectos, de los activos, de los de la existencia material de cosas tangibles e intangibles que hayan en, en la entidad que sea, en este caso es el Recinto Gua San Francisco. Esa comisión está conformada por nosotros, eh, básicamente en el área jurídica, el doctor José Polanco Liranzo, la maestra Filomena Bello, el profesor Rafael Álvarez Castillo y la maestra Leonel Camilo y Ernestina Florencio. Sierra informó que en lo adelante se reunirá con una comisión de la dirección actual y recalcó la creación de la misma es un proceso normal ante una nueva administración. Joan Guardero, NTN, su noticiero regional.